Entonces, como decía, como decía, aquí hay una serie de, de problemas y, y, bueno, ya tenemos, ya se está conectando con nosotros nuestro economista, don Esteban Rafael. Vamos a ver. Muy buenas tardes desde España, Esteban Rafael. ¿Cómo está usted? ¿Cómo estás, Luis? Muy bien. Eh, ¿Me escuchas? Perfectísimo. Se escucha alto y claro. Muy buenas tardes Luis, eh, un placer de nuevo estar contigo aquí y bueno, a hablar de lo que nos toca el día de hoy Así es, así es, bueno, eh, vamos a ver, este es un tema el que vamos a hablar hoy bastante delicado Yo sé que, que por allí, por, eh, por Reino Unido, lo estáis sufriendo ya, eh, nos lleváis cierta ventaja y no sé si conocerás <risa> Que, que lo que se ha empezado a desabastecer aquí en España, sabes qué producto es? Eh, bueno, en, en España. En España. No, no, no sé qué producto. De nos están faltando los gin tonics, No es broma. Bueno, imagínate. Por eso no es noticia. Por eso no es noticia como que se centran en esa situación. Pero ya hablando de, estás hablando de desabastecimiento. Yo creo mm. que los políticos nos toman el pelo al desinformar a la gente y no decirle mire señores en clase de economía hasta los estudiantes que van entrando al, a las facultades le dicen que hay una ley de escasez, le dicen que hay una teoría de escasez, le dicen incluso no nos vamos a, a más atrás, no nos vamos a Keynes que les fascina a un socialista hablar de Keynes, no nos vamos a un Smith, vámonos a un Thomas Sowell, Thomas Sowell él dice que para que el, el principio de toda base económica de todo desarrollo económico para que un producto pueda eh, ser valorado en el mercado existe el principio de la escasez el principio de otorgarle valor a un producto pues, que ahorita, bueno, va, mediante varias eh, situaciones que estamos viviendo ahorita pandémicas se ha desmontado eso de la teoría del valor y el trabajo y podemos hablar de eso después pero bueno, el, la, la ley de la escasez ya los políticos tienen que saber que los recursos son son limitados, no son ilimitados. Entonces, ¿qué pasa cuando a raíz de malas políticas empleadas en dos años? Esto no, esto no es de, de ayer, esto no es del mes pasado. Dos años, todos los políticos a nivel mundial han implementado políticas erróneas con respecto a la pandemia. Políticas que lamentablemente vienen desde Oriente. Políticas que se implementan en Oriente porque en Oriente fácilmente tú puedes implementar esto porque tienen una tiranía social, ellos son eh, libre mercado, descubrieron el capitalismo, pero lamentablemente descub al descubrir ellos el capitalismo, eh, la parte democrática se les olvidó, entonces bueno, se vienen esas leyes y eh, cada quien empieza a implementar unas políticas erróneas. Por supuesto, era de esperarse que no para el año pasado, sino para este año, que ya se empieza de cierta forma a liberar, a liberar ciertas restricciones, a, a hacer de que, bueno, las personas por fin empiecen a caminar en las calles, empiezan a visitar centros comerciales, y todo esto devenga de que las personas empiecen a demandar cada vez más productos, y ahí es donde entra la ley de, de escasez. Cuando tú demandas más de lo que produces, que va a producir escasez de productos, y esto sucede en China. Ahora, hay una información que se está manejando que de nuevo viene un encierro masivo, por lo menos en, en China. El Epoch Time ha estado montado sobre la noticia de que se les ha salido de control de nuevo esta, esta plaguita que nos tocó vivir durante estos dos años y ahí ahora se empiezan a hacer de nuevo encierros masivos. ¿Qué provoca eso? Bueno, que las fábricas empiecen a trabajar a media máquina de nuevo de que lamentablemente la cadena de suministro se rompa y que bueno, sigamos demandando porque viene Navidad eso es el sistema al cual nosotros hemos estado acostumbrados cada vez que viene Navidad nosotros, bueno, como seres humanos nos gusta compartir, nos gusta comprar de más nos gusta regalar, nos gusta hacer lo que toda la vida hemos hecho y que no le ha hecho daño a nadie ¿pero qué pasa? si tenemos montados encima a una élite globalista que lo que quiere es cambiarnos el modelo lamentablemente eso también tienen que cambiarlo si quieren cambiar el sistema capitalista porque ahora lamentablemente viene un sistema que están imponiendo que es el capitalismo inclusivo, que no sé de qué se trata pero para mí es un socialismo más, un socialismo más entonces para poder implantar ese sistema nuevo que ellos tienen en su cabecita, ellos tienen que derrumbar el, el sistema que está, por eso yo al principio te digo los políticos no son tontos ellos saben esto entonces a raíz de todo esto tienes que derribar el sistema anterior, ya nosotros los venezolanos y los cubanos sabemos de eso, tú tienes que derribar el sistema anterior para que puedas implantar el nuevo sistema. Entonces esto parte de la del, de, de lo que ya vienen planificando con lo ecológico, ya vienen planificando con lo social, ya vienen planificando todo. Por eso es que tú no ves mayor alarma, tú no ves mayor eh, desasosiego de la gente. Reino Unido tiene un ingrediente adicional que es el Brexit. Claro. Eh, fue una decisión que ellos tomaron y bueno, se les respeta, yo también estuve, eh, estoy a favor de, de lo que ellos estaban llamando no querer tener un, un gobierno más arriba del que ya tenemos, que ya por cierto, el de, que de abajo ya es medio tiránico y ya te pones otro arriba y entonces bueno, trataron de desigarse esa situación pero obviamente aquí estaban preparándose hay desabastecimiento en los McDonald's hay desabastecimiento en algunos productos de los anaqueles, de los supermercados eh, incluyendo eh, los más de, de de cesta básica los más necesarios pero no, hay, no hemos llegado a la, fatal, a la fatalidad pero ya se sabe, ¿qué pasa? Eh, a raíz del Brexit muchas personas se fueron Muchos eh, inmigrantes se fueron, que eran los que manejaban los camiones, que eran los que hacían los repartos. Entonces, lamentablemente, eso fue la única parte que no, pre, no, no estaban previniendo de que, bueno, de que tenían que ponerse a trabajar. Parte de estas personas que se estaban yendo y desocupando puestos de trabajo tenían que ser reemplazados por personas que viven aquí, que generalmente no estaban trabajando que, o no estaban trabajando en esa área, etcétera, etcétera. Estados Unidos, Estados Unidos, bueno. Eh, caso súper especial porque lamentablemente lo que ocurre en Estados Unidos va a ocurrir a nivel internacional pero con esto de las nuevas restricciones de que si no estás inoculado no puedes trabajar no, o te votan esto provocó también que porque ellos te están hablando de que ahorita bueno lo que pasa es que gracias a que este, se están aperturando nuevas plazas de empleo eso es verdad pero ninguno quiere ir porque primero te exigen eso de frente y segundo ¿Cómo tú vas a ir a trabajar si el gobierno te está pagando mucho más de lo que tú puedes conseguir trabajando? O sea, tú vas a generar un, un, un esfuerzo mayor yéndote a descargar unos containers en el puerto, sabiendo de que el gobierno te va a pagar mucho más sin hacer el mínimo esfuerzo. Entonces, allí... Argentina, bueno, podemos ir por todo el mundo para que veamos qué es lo que está sucediendo. Argentina implementó control de precios. Argentina es un estado ya casi fallido. Implementa controles de precios. ¿Y qué van a esperar ellos de un control de precios? El, lo que va a generar es desasosiego con la población. Y tú puedes ver en las noticias hoy en día de que hay supermercados que los están saqueando. ¿Qué pretende Alberto Fernández que iba a suceder? Si él implementa una ley de precios justo, porque ellos le, le ponen esos nombres tan especiales y tú dices, bueno, no, porque es para protección de... ¿Y qué va a suceder después? Por eso digamos, estos, ellos, no son estúpidos y, me, y de verdad que a veces que yo veo que la gente los eh, subestimamos a esta gente y es que su ideología es esa. A ellos no les importa lo que está sucediendo a nivel económico, si lo que quieren es derrumbar es el sistema económico para establecer su propio yo no sé ni cómo llamarlo, su propio conuco, es un conuco lo que ellos quieren establecer a, a raíz de, bueno que la gente empiece a hacer trueques quieren llevarnos a la época del trueque quieren llevarnos a la época, eso es lo que está sucediendo, malas políticas desabastecimiento y por supuesto China eh, con eso de que hay que tener en cuenta de que se surte el mundo de los productos a través de las vías marítimas las vías marítimas al romper la cadena también, porque todo esto es una suma de todo al romper la cadena de, de envíos por supuesto eso va a generar un retraso en todo y si tú no tienes a quien recibirlo en los puertos también vas a generar, dentro o sea el problema es interno y el problema es externo así es la verdad es que es un panorama que la verdad es que es yo lo veo como muy peligroso y realmente no se nos ha estado advirtiendo que era lo que que era lo que pasaba y tenemos eh, gobiernos como el español que directamente mientras no tenga el problema encima no va a hacer nada es increíble aquí está elevando la voz box está diciendo cuidado aquí hay un problema y nadie más y nadie más no están no están haciendo nada a ver hay otra cosa que la verdad es que yo creo que aquí a la audiencia le va, le va a preocupar porque bueno pues al fin y al cabo pues podemos hacer acopio mira vamos a ver vamos a ver ¿Qué tenemos que, que, que, que ser previsores y comprar cesta básica, tal, de esta que no es perecedera? Bueno, pues se puede hacer. El problema está en otro tipo de productos como la electricidad, porque se está hablando ya de que puede haber, sobre todo para navidades, que puede haber, eh, pues esto, temas de, de, de apagones y tal y cual. Yo estoy seguro de que en España las lucecitas de navidad en las calles no van a faltar. O sea, eso es así. ¿eh? Claro. O sea, el problema también es que ellos han tratado de imponer unas agendas donde lamentablemente bajo el modo de vivir que nosotros llevamos, vuelvo y lo repito, nosotros en diciembre y eso es, sucede a todo el mundo, hasta las personas más pobres tienen ese espíritu de regalar, tiene ese espíritu de, de compartir porque no es regalar porque somos eh, enteramente materialistas es porque hay personas, el prójimo necesita muchas veces hay fundaciones que se especializan en que las personas que no tengan a quién recurrir durante estas navidades todos ellos, todas estas situaciones que estamos viviendo en estos momentos, ellos quieren cambiarlas. Entonces, hasta las luces de Navidad nos las van a prohibir. Nos van a prohibir las luces, nos van a prohibir incluso que lancemos cohetes a... Bueno, porque el cohete de repente daña la capa de ozono. Entonces, eh, hemos, ellos nos han llevado en una agenda donde nos hacen ver como que el ser humano es el problema que tiene el planeta Tierra, o sea, nosotros somos el virus. En realidad no hay otro virus, sino es que nosotros. Y te pones a ver todas las restricciones, te pones a ver todos los planes. Hay un ayer, por ejemplo, eh, que yo quedé estupefacto con esto que escuché de Janet Yellen diciendo de que va a, a imponer impuestos a las ganancias futuras. O sea, tú no sabes cuánto vas a ganar en tu empresa y esto es nuevo. Pero ellos van a calcular y te van a imponer un impuesto. ...a esas ganancias que tú no has obtenido... ...o sea, te van a imponer unos impuestos a las ganancias futuras... ...¿cómo eh, ah, se les puede...? ...por, pues, el, solamente, por para, pues, solamente para poder cumplir con una agenda trillonaria... ...que difícilmente puedan cumplir con éxito... ...sin generar inflación... ...sin generar escasez... ...porque todo esto viene amarrado... ...e inflación, escasez, sobreprecios... Ah, ey, ey, ...vienen los sobreprecios... ...porque a, al haber escasez de un producto se vuelve tan valioso que el que lo tenga va a venderlo al sobreprecio, Esa es una ley económica de aquí, en la China y en cualquier parte de, del mundo. Bueno, vamos a ver. Es que eh, yo creo que esto eh, le despierta, el le despeja el comunismo de todas las cabezas. O sea, uno puede ser todo lo comunista que, que, que tú quieras. Que en el momento en el que hay eh, alguna escasez de algo, tú lo que haces va a ser a, acaparar. ¿Vale? Aunque seas muy comunista, ¿por qué? Porque entiendes porque entiendes que en el momento el que, el que vaya a haber escasez, eh, pues, pues tú tienes que tener, oye, vas a capitalizarte de ese producto y te vuelves un capitalista, de ese claro. producto de forma instantánea. Ahí se acabaron las tonterías y se acabó el capitalismo. Vamos a ver, eh, yo te, yo tengo la tentación de decirte que no vuelvas a decir esto de, de, de poner impuestos sobre las ganancias futuras, no sea que lo escuche Sánchez, porque no se escucha aquí mucha gente, porque, vamos a ver, me parece terrible. O sea, sí, qué sí. hacen un plan económico y le dice, usted va a ganar tanto porque lo digo yo, y además y le, además, va usted a pagar el impuesto ya. Y es que eso también es, tiene que ver mucho con el desabastecimiento, aparte de la, las reglas estas... In, casi imposible de que si no estás inoculado no te no te meto a trabajar también está el des, eh, des, eh, des, sen, eh, perdón desinte, eh, desincentivar la empresa disculpen uh -huh. a través de la imposición de impuestos y cualquier impuesto porque tienes impuestos el child tax por ejemplo tienes el impuesto a tienes el IVA tienes el impuesto que tú pagas por qué sé yo, por, por por crear una empresa tienes, ahora vas a pagar impuestos bueno, y pagas impuestos sobre las ganancias eh, sobre, sobre las ventas, pero ahora también vas a pagar un impuesto sobre las o sea, eso eh, prácticamente lo que está matando es eh, las ganas de emprender con una empresa en estos momentos y el que ya tenga la empresa va a tener que buscar la forma de hacer eh, y mantenerse y tratar de mantenerse con, ese, con esa empresita que por lo menos está dándole trabajo a 100 personas, a 200 personas. Porque olvídense que los conglomerados corporativistas ellos van a sufrir mucho. Más bien, este tipo de leyes lo que hacen es favorecer eh, a estos porque les elimina la competencia directa. De acuerdo, madre mía. Pues la verdad es que, la verdad es que vaya... Vaya panorama, yo sí que estoy viendo que es curiosísimo cómo se están elevando las barreras de entradas a la empresa, aquí hablo por España, están elevando muchísimo, ¿eh? se están elevando con burocracia, con legislaciones, eh, o sea, te cuesta, aunque sea legal tu negocio, te cuesta mucho más ponerlo en marcha, es mucho más caro, se elevan impuestos, se elevan tasas, mm -hmm. eh, luego tienes eh, restricción legal, o sea, te ponen muchas más normativas y tu negocio ya no es viable. Acuerdo, por ejemplo, en Sanidad yo me quedo realmente perplejo con la cantidad de nuevas leyes que, que saca pues, por una empresa que, que fabrica embutidos o que fabrica lo que fabrique. Bueno, pues ahora sus instalaciones ya no cumplen. Ahora tienen que ser así, ahora tienen que ser así. Y cada vez van elevando más, más, más, más más las barreras y sin embargo la están bajando para que dependas del Estado la están bajando muchísimo para que tú tengas una paguita, para que Sánchez te suelte un cheque, para que tú te metas en un chiringuito y tu actividad profesional sea eh, ser activista de determinadas agendas. Correcto. Y dices correcto. esto esto es un sinsentido increíble y esto no puede ser una casualidad. O sea están pues eso subiéndote las barreras para que tú seas independiente y te las están bajando para que tú seas directamente dependiente y, y, y accedas a y accedas una paguita y me parece me parece terrible. Eh... eso es así, dándole vuelta a lo que vuelvo a decir al principio esto es una agenda que es, eh, ellos saben lo que están haciendo este desabastecimiento no les preocupa para nada Ellos las, mismas, las políticas van a seguir siendo las mismas ellos no van a desistir en hacer y hacer y lamentablemente todo esto se trata del control mientras tú más controles, mientras tú más tengas a la gente bajo unos beneficios gubernamentales tú vas a obtener el control de la población, del voto incluso ya llegará un momento que ni siquiera del voto ya sin necesidad de hacer tanta parafernalia democrática ya ellos van a acceder directamente a decir bueno, aquí se se cambia por herencia o por uh -huh. como hacían antes ok, ok bueno, antes de pasar a otro tema y, y invitándote a que remaches todo lo que quieras de este y, y pasamos a tu blog, que la verdad es que es fantástico. Y yo estoy asombrado de, de cómo te lo estás currando y estoy de piedra. Y aquí la gente vamos a recomendar que se siente antes de dar las noticias que llevas, porque madre mía, yo te tengo que hacer una pregunta de rigor. estás, claro. aca, estás acaparando, estás eh, cubriéndote las espaldas, estás llenándote de cesta básica por lo que pueda pasar. No. Eh, yo trabajo en una distribuidora de alimentos, mi trabajo ordinario es una distribuidora de alimentos aquí en Reino Unido, y hasta los momentos aquí no hemos sufrido mayor percance, ¿okay? ya yo viví la escasez en Venezuela, ya yo sé qué es lo que sucede con la escasez de productos, las colas, eh, todo, todo, todo. Eh, gracias a Dios yo estoy, yo estoy trabajando dentro del sistema, que es el sistema alimenticio, y... Cualquier noticia que se, que, se, que se encuentre o que venga, por ejemplo, la famosa escasez de, de papel toaleta que hubo aquí porque casualmente alguien, y eso también tiene que ver mucho, la información que uno da a través de las redes sociales también provoca desabastecimiento, el nerviosismo. Eh, yo lo que digo a la gente, traten de calmarse, eh, pongan atención a lo que está sucediendo, vayan comprando, no es que el problema del, acapara, el del acaparamiento y el problema del desabastecimiento es que hay siempre alguien que va a querer correr mucho más rápido que uno sino que hay que estar pendiente, no hay que eh, entrar en nerviosismo. O sea Mi recomendación es esa, no entrar en nerviosismo. Yo no estoy comprando para nada, estoy almacenando en un galpón atrás de mi casa, nada de eso. No. Estoy bueno. totalmente todavía tranquilo porque tengo yo soy insider y sé cuando ya empiece a golpear la situación. Ok, pues nos vas avisando, por favor. <risa> Oye, sería muy gracioso que tuvieses eh, un fondo todo lleno de latas, de, de papel, de todo. Vamos a estar como la Segunda Guerra Mundial, lamentablemente. Bueno, vamos a ver. Oye, ¿quieres que le demos un repaso? Yo te digo que no, estoy, cómo no, cómo no. estoy impactado con las noticias que llevas y la primera hay que decir que, que bueno, que es que se las trae, ¿eh? Se las trae. Vamos a ponerlo ahora en pantalla. Yo recomiendo que todo el mundo que, de verdad, que agarre asiento. Porque aquí lo que recoge don Esteban Rafael en su blog, que es estebanrafaeljr.com. Eh, eh, Yo se lo voy a pasar a ustedes ahora por los diferentes chats. Es, es, son verdaderamente noticias que uno no se espera. La primera es la que van a ver ustedes en pantalla en un momento. Que titula tal que así. El Papa Francisco elogia al BLM por ser entre comillas, poetas sociales. <ríe> y compara a George Floyd con el buen samaritano bíblico. Dios, bueno Pero ¿esto cómo yo, ha podido ser? Ok, yo, voy a, yo iba a hacer un video, es más, lo hice, pero lamentablemente por situaciones técnicas de mi propio equipo no pude grabar el video que está en internet donde el Papa Francisco dice expresamente lo que dice ese titular donde dice de que los protestantes de junio del 2019 son, en cierta forma, samaritanos poéticos. Eh, la gente, cuando yo publico esto en mis redes sociales, en arroba Esteban Rafael que es mi blog principal en Instagram, la gente empieza... Eh, yo trato de... Miren, yo soy católico, pero no okay. por el hecho de ser católico. Yo tengo que estar de acuerdo con todo lo que el Santo Padre eh, diga, haga o... Eh, Hagan un discurso, por lo menos en esta parte, y lo que hizo y lo que dijo también de que España tiene que pedir perdón, eso también, que España tiene que pedir perdón a México por todo lo que sucedió con la conquista o con lo del descubrimiento, como lo quieran llamar, eso también me pareció una cosa aberrante, porque está él mismo denegando de que eh, el catolicismo civilizó gran parte de Latinoamérica, pero esto es nada más y nada menos que busquen en internet. Busquen Pope Francis BLM en YouTube y les va a aparecer de primerito el mensaje que él, que él dio en una conferencia por Zoom. Él hizo una conferencia en, con, unas, eh, con estos mismos de, de grupos sociales. Y él lo dijo, para mí, para mí, eh, las protestas que se dieron eh, fueron y, y utilizó palabras como colectivistas utilizó palabras como, incluso hay una palabra que él dice que bueno, que no hay que politizar que muchos pretenden politizar pero él mismo politiza la situación cuando en el, el lenguaje utiliza palabras como colectivo, utiliza palabras como machistas o sea, él utiliza todo este lenguaje progre para dar este mensaje y yo le digo a la gente, mire señora, el papá está en una situación donde lamentablemente el que no se haya dado cuenta de que el papá se entregó al progresismo eh, no está viviendo en este planeta, él no está, él no está tratando de unir ...o de recoger a todas esas, esas ovejas negras... ...no, porque bien sabemos que el domingo pasado... ...lamentablemente alguien se arrodilló... ...en el Vaticano con una bandera de Cuba... ...y lo sacaron por la fuerza... ...hubieron grupos cubanos... ...tratando de hacer llegar el mensaje... ...de que en Cuba se está viviendo una tiranía... ...y que el Papa reconociera... ...de que hay gente de que no está de acuerdo... ...con esa tiranía en Cuba... ...y que hizo o que se hizo... A través de la ley o a través de la de la policía sacaron a todos esos protestantes de la plaza eh, del Vaticano mientras él daba la humilía. Lamentable, lamentable. Ok, entonces, para que el que vaya a decir sí, yo estoy de acuerdo, porque bueno, hay que recoger a todas esas ovejas negras y unirnos a todos. Pero al parecer, aquí no estamos uniendo a todos, aquí estamos es ignorando a algunos y recogiendo a otros que, por más que vamos a hablar claro, George Floyd no es una, una, es una oveja negra. Eh, va mucho más allá de una oveja negra y no tuvo, como yo le dije en el video no tuvo un momento de redención de perdón porque lo que estaba sucediendo en ese momento no era que estaba comprando eh, comida para su casa o una revista, etcétera, etcétera lo que pasa es que la gente hay recordarle muchas de esas situaciones y que, lamentablemente bueno, el papá para unos sí, para otros no Así es, así es. Bueno, yo creo que la verdad es que la mayoría de nuestra audiencia empatiza con, con, esta, con esta reflexión que haces. Pero la verdad es que si esto creen que es fuerte, eh, prepárense para, para ver lo que sigue en el blog de Esteban Rafael. Porque la guerra cultural está siendo, pero vamos, pero, pero, pero más agresiva y más burda que nunca. Vamos a ver, eh, si, si se habían levantado de la silla, vuélvanse a sentarse, por favor, porque vamos con la siguiente noticia, y es que la escritora de Nubia confirma que las amazonas trans forman parte de la cultura de Wonder Woman. Perdón, de Wonder Woman. Pero, sí, sí, pero sí. qué barbaridad es esta, y no es la mayor de las barbaridades que vamos a analizar hoy. Bueno, eh, prácticamente aquí ustedes pueden leer que ahora bueno, Hollywood toda la vida fue infiltrado y eso sabemos de que en los años 60 con Marcuse y todos estos filósofos de izquierda que se dieron cuenta de que el marxismo no era solamente de clases, ahora había que hacerlo de raza de, de género, etcétera, etcétera al ser inf infiltrado tenemos el resultado de lo que estamos viendo un Netflix, tenemos un eh, Hollywood tratando de imponernos una agenda pero más allá de eso, bueno los cómics los cómics que son que están al alcance de los niños, que están al alcance de las personas más jóvenes, porque una película bueno, ok, está bien, uno como adulto puede razonar, pero un cómic ya como que es algo que se les volvió una obsesión sí. primero el hijo de Batman es gay, después el hijo de Superman pero, es perdona, Damian no, eh, el otro ah, tiene eh... otro tiene otro hijo y es gay no, no, no, no. Eh, disculpa. Hay, hay uno de ellos, uno, ¿no? uno, uno de los, uno, uno los Robins? uno de los Robins Ajá. Que, que es homosexual. O sea, que se. Vaya, la homosexual. primera noticia, la primera noticia que tengo. ¿otra? Yo, no, yo no sé si es Dick Gray, yo no sé si es el Grayson. De todas maneras, yo no monté esa noticia en el blog, Ajá. porque me pareció, vale, vale, vale. Me, pare, me pareció, pero sí la de Superman, porque creó confusión, porque creyeron que era el Superman de. De alguna, de, tierra, de alguna tierra no, alternativa. Sí, <risa> algo, algo, un multiverso que se crearon y ellos montaron ese. No, era, en realidad es el hijo, que es John Ken, bla, bla, bla. Pero ahora ya, ya, o sea, vamos a hablar, claro, ya al meterte tú con las Amazonias, que según el relato es una tierra donde hay solamente mujeres, tú metes personas trans, ya no es solamente mujeres. Entonces, nos están distorsionando <risa> la forma en que nos están contando las historias, ¿me entiendes? Nos quieren nos quieren crear una confusión bien grande con respecto a que, bueno, y, y eso de que también en las cómics, eh, en los cómics nos quieran meter que, que, que, cuál es el gusto sexual de, de cualquier personaje, me parece hasta absurdo, pero mm. bueno, si quien quiera seguir estas noticias ahí está, yo se las coloco <risa> yo, yo de verdad se las coloco escritas es, esto es increíble, esto de verdad que es increíble a ver, hay una película de Woody Allen que a mí me encanta, la de Bananas es, ...me parece que es genial... ...y hay un momento ya histriónico... ...en el cual eh, llega un pues... Eh, quien representar a una suerte de, de Fidel Castro... ...lo loco ¿no?... Que, que, se, ...que logra un golpe militar... ...y se pone a dar un discurso al pueblo ¿no?... ...y se pone a decir esta suerte de, de barbaridades... ...dice lo primero que vamos a hacer... ...es que la gente lleve los calzones por fuera de los pantalones... <risas> ...y lo segundo... empieza <risas> de decir barbaridades... ...y es que estamos un poco en eso, es, es brutal... Bueno, a ver, toda la gente que esté ahora mismo en la audiencia, casi mil personas que tenemos simultáneos, agarren asiento, agarren asiento porque vamos con Superman. No, no, la otra noticia que quisiera... Ah, bueno, sí, también. sí, dale, dale, dale. Hay, había había otra aquí que, que antes de cerrar, sí. eh, la de, de Dave Chapel que es el comediante estadounidense, ah, sí. que, que es, este, en estos momentos hay una controversia, hablando de, la, de, de, de, de los trans, hay una controversia gigante porque él en su monólogo o en su stand up hizo referencia, y todos su stand up hizo referencia a, a las feministas, hizo referencia a la comunidad LGTBQ y particularmente a los trans. Hay uno, o sea, yo particularmente me reí mucho yo no sé el que vaya a ver este especial de Netflix, vayan a verlo antes de que lo quiten, porque hay protestas gigantes en contra de que este personaje, este comediante mantenga ese, ese stand-up en sintonía con Netflix, ¿ok? y hay que decirlo bien claro, esta es su, este es su último programa antes de él dijo, que, bueno, en el mismo, mismo stand-up dijo, miren señores esta es mi última esta es mi última presentación para Netflix y lo hizo por todo lo alto. Yo creo que vale la pena verlo porque creo que es el único contenido en Netflix que no es woke. Es el único contenido en Netflix que ustedes van a disfrutar como tienen que disfrutar porque dice las verdades como tiene que decirlas. Se quitó la corrección política, se quitó todo lo que tenga que decir y ahí lo dijo todo. A ver, Vayan, a, ver, a, ver a ver, a ver. Aprovechen. Un momento, un momento. Un momento. En Rotten Tomatoes tiene el 96% de aprobación. De la audiencia. ¡Wow! De la audiencia, ojo, porque también ellos tienen una de unos críticos que ahí le dan el, el 10% o algo así. ¿Me entiendes? Sí, sí, sí, claro, sí, claro. claro. tometos ajá, ajá ahí, por eso vayan a verla, vayan. El que entienda inglés o el que tenga Netflix y le pueda subtitular eh, sustitular la situación en español, véanla. Esa es la única recomendación que yo les voy a dar el día de hoy para que ustedes se rían como <risa> se tienen que reír. Porque yo también me reí con el anterior, y el anterior fue echarle palos y piedra, que incluso se llama así, Stick and Stone, creo que se llama la, eh, antes de este, echarle palos y piedra a Trump y a todos los de la derecha, y todos nos reímos. No viste a nadie de la derecha en Estados Unidos para que cerraran a, a Netflix. Entonces, hay que, de, de parte y parte, hay que ser consciente: es un, es un stand-up, es comedia. Es para irse a relajar y a reír. Yo no entiendo por qué la gente lo toma tan a pecho y de verdad, bueno, que han habido estando de la, de la, de la gente, de los progres, en contra de los de derecha que son aberrantes y, nadie ha, y no ha sucedido nada. Aquí nos estamos riendo todos y seguimos felices. Está claro, está claro. Bueno, la verdad es que yo continuaría continuaría continuaría con tu blog porque estás hablando de la nueva red de, de Trump, estás hablando de la ah, noticia importantísima del, del misil balístico de este supersónico de, sí, de, China. de China. ¿De acuerdo? Hay una, escalada, hay una escalada armamentística que no está en las noticias, y es sospechoso que no están las noticias. Yo me he echo, echo eco de algunas de estas noticias y me han dicho que son bulos. Así de claro te lo digo. No, o sea, no, no son bulos. Son, es no, hombre, más, yo, yo, yo, yo reviso eh, las fuentes que, que son de izquierda también. Info, Infobae, eh, Yahoo Finance, eh, todas ellas, todas ellas. Y tienen el mismo, la misma noticia. Lo que pasa es que cambian el relato, obviamente, para favorecer a una parte u otra. Pero no, lo del misil fue real. Mientras en Estados Unidos se estaba promoviendo y en los medios de comunicación colocaron a la primera, mujer, la primera mujer trans en ser ascendida general, China estaba lanzando y haciendo experimentos con misiles, logrando ver si rompían la barrera del sonido, logrando ver... Están haciendo experimentos totalmente porque están en capacidad de hacerlos porque no existe nadie que los pare. Y eso de verdad preocupa el avance de China como eh, potencia militar, ok eso es grave, aunque en estos momentos se dice que China sin necesidad de lanzar un misil, ellos pueden hacer lo que les dé la gana, ¿por qué? porque tienen agarrado a todo el mundo por la parte económica, pero bueno, ahí está el, el misil hipersónico en agosto. Eso fue, un, eso fue en agosto y se vino a develar fue eh, a, a finales de septiembre todo esto sí, sí Exacto, bajo, exacto. Bajo, bajo las narices del policía, bueno, del que era policía del mundo, ya no. Pues así es, yo creo que son noticias muy interesantes y que la gente debiera de volver a estar... Eh... Porque claro, es que, ¿por qué están pasando bajo el radar todas estas noticias? ¿Por qué quieren que no nos in, no nos interesemos? Para que no armemos ruido, para que no nos formemos eh, opiniones, porque la grandísima campaña de marketing que ha acompañado a todo este golpe de estado sanitario que nos ha dado China al mundo, mm. es, es impresionante. Ha habido un acompañamiento de marketing al punto en el que Amnistía Internacional dijo que no se podía eh, hablar del virus chino. No, Amnistía Internacional está saliendo en estos momentos de Hong Kong se va de Hong Kong a Amnistía Internacional corrieron de Hong Kong porque bueno por allí viene algo vean eso lo que está sucediendo con Amnistía Internacional Mosca va a suceder algo en Hong Kong, va a suceder algo con Taiwán, va a suceder algo ojo porque desde que ya en la presidencia de los Estados Unidos estaban diciendo bueno si sucede algo con Taiwán nosotros vamos, vamos a ser contundentes ¿no? así ¿no? Así no se trata a, a, a, un, a un contrincante, a un enemigo de, por naturaleza. Si, tú no puedes darle ni un centímetro de espacio y ya con este misil hipersónico yo creo que ya recorrieron una milla. ¡Uf! Mucho. Está claro, está claro. Eso es, eso vamos, el escudo antimisiles lo puede pasar mal con, con, con un aparato de estas características. En fin... Bueno, eh, no me no me aguanto. Te tengo que comentar lo que publicaste porque yo creo que es que es muy importante. Dos noticias si tienes tiempo. De dale, dale. dale, dale. A ver, la primera la de Superman es que a mí me parece importantísimo que hayan cambiado el lema porque me parece toda una labor ah, de, ingeniería, de ingeniería. Ojo, sí, sí. Ojo, ojo, adelante. Comentalo. Es muy importante. Yo no sé aquí en Latinoamérica eh, Superman era a luchar por la justicia. Es eh, Su famoso grito. En Estados Unidos era el lema de To preserve the American way. O sea, es como preservar el estilo de vida americano. Era uno, era parte de su lema. Y ellos lo cambian para volverlo más ecológico. Por un, por un futuro mejor cambiaron ese lema. ¿Qué pasa? Estados Unidos y en la creación, eh, recuerden que todos estos cómics, la mayoría de ellos son post-Segunda eh, Guerra Mundial. O sea, se, se hicieron fuertes durante la Segunda Guerra Mundial y la Primera Guerra Mundial con el fin de enaltecer el patriotismo. Eh, Superman no es, no es gratis que sea rojo y azul porque sencillamente está enalteciendo la bandera de Estados Unidos. Spider-Man no es rojo y azul porque es al azar, ¿no? Es porque para aquel tiempo los cómics siempre figuraba ese patriotismo que tenían que darle a... A los niños, a, en las escuelas, a los adultos, para que se les diera como que especie de eh, de, de aquello de que sentirse orgulloso del país. Superman, como dice Dennis, Dennis Prager es un, es un comentarista conservador que yo siempre escucho. Superman no fue, eso no es ahorita. Y él lo comentaba hace años. Él dice: mira, Superman pasó de que él salvara. Al, al salvar a Estados Unidos ¿ok? y decir de que él era Estados Unidos a pasar a ser del mundo ¿ok? Ya, y eso el, el mensaje es claro Superman es globalista en estos momentos Superman ahora no pertenece a, un, a una nación Superman no nació y llega el momento que van a decir que Superman no nació en Estados Unidos ni, ni, ni Superman viene tampoco de, de que vamos a no sé qué van a hacer, con qué invento nos van a salir después si ya el hijo de él con Luis Lane, es bisexual, bueno, no sé qué puede ser ya para después, o sea que en realidad Madre no me molesta, tía. no me molesta Luis, pues aunque nos dirán, mira, ustedes son unos boomers, a mí no me molesta que el hijo que hagan lo que quieran con el hijo, para mí de verdad que esas son situaciones que yo con contarles la verdadera historia, porque en realidad lo, los cómics de antes no estaban sexualizados, claro, existía la parte romántica, lo biológico, lo normal. Un hombre y una mujer que tienen un hijo, bueno, y le ponen John Ken Ya está, o sea, y pero ahora es una complicación, qué tal, que ahora esto es esto, no es lo otro. Bueno, allá lo, los escritores de cómics. yo Nosotros seguimos con esta historia normal. Desde luego, desde luego. Hombre, lo que pasa es que un producto que funcionaba, de repente lo han destrozado. Esa es la, esa es la verdad. Pero bueno, eh, a ver, hay una noticia girando, girando terriblemente el volante, eh, que la verdad es que yo creo que todos nos van a, no, nos interesa esta noticia. Y yo te invito a que de verdad no te censures en este canal La Libertad. Yo sé que hablar de estas cosas con la censura es extremadamente complicado. Entonces, bueno, titulas tal que así un hospital de Colorado rechazó un trasplante de riñón a una mujer por rechazar la vacuna del covid Sí, yo en realidad, yo, eh, bueno, te comento Luis, yo no estoy todavía inoculado, eh, mi familia no está inoculada todavía, uh -huh. respeto totalmente a aquel que lo hizo por cuestiones porque creí creen eso, porque lo obligaron, porque de verdad, o sea, yo, uh -huh. eh, de eso está la libre elección de la situación, pero si la ciencia en estos momentos te está denegando, tú no sabes lo difícil que es un trasplante y que conseguir un donante de trasplante de algo, de riñón, de corazón, por la compatibilidad de los dos individuos, imagínate que ahora tú como médico no puedas ni siquiera, ni siquiera poder, eh, de, por lo menos que yo sé que no son los médicos, es lo que es lo que el hospital exige, pero que ni tú como médico puedas salvar una vida porque tienes una restricción tan aguda dentro de tu estado, que tengas que rechazar o que tengas que obligar al paciente a hacer algo que no quiera. O sea, el paciente quiere vivir y si quiere vivir y tú en esa posición de verdad que es lamentable, que ya ni siquiera el, el famoso juramento de Hipócrates lo están cumpliendo algunos medios. Exacto. Y ya esto no se trata de ciencia, ya esto se trata de otra situación. Y, y yo no voy a imaginar que lo que, mira, tú no sabes lo delicado que es un, o, o lo, lo delicado que es un trasplante, que no voy a des, no voy a creer yo que las, medidas, las las medidas mínimas de seguridad no se vayan a tener dentro del quirófano. Eh, sin necesidad de recurrir a ninguna inoculación, sin necesidad de recurrir a, a tantas cosas que el paciente no quiera, porque si el paciente no, no tiene la desconfianza de lo que está sucediendo, bueno, está en su derecho, pero no se le puede tampoco eh, que el hospital se le, le diga, bueno, si no haces esto, no tienes esto, prácticamente es un soborno y es la vida de alguien. O sea, yo creo que la gente se centre en lo que el paciente eh, está sufriendo, por ejemplo. ...para conseguir y de verdad que el artículo ese impresiona... El, ...los comentarios del paciente y eso fue a corte... ...eso fue a corte lamentablemente bueno no sé en qué ir a parar... ...porque si ya esto es la prueba... ...si ya estos son los ensayos no me imagino cómo será la obra completa... ...está claro, está claro, la verdad es que bastante preocupante la noticia... Eh, ...don Esteban eh, de verdad que muchas gracias por hablarnos... ...y arrojar luz acerca del desabastecimiento... ...es una cosa que yo creo que la gente la tiene que tener clara... Y muchísimas gracias por esa labor que estás eh, realizando en tu blog que, que está quedando, vamos, un blog eh, de batalla cultural impresionante. La verdad es que me he quedado de piedra con, con todo lo que llevas. Yo como lo que dice, yo lo digo y me lo dicen muchos mis amigos, el, tú puedes recuperar el sistema económico de cualquier país, de cualquier familia, de cualquier comunidad. Tú lo que no puedes recuperar es la cultura que te desaparezca. No, o sea, no puedes recuperar lo, lo tradicional, tú no puedes recuperar las tradiciones, la cultura, la, las costumbres, eso no lo recuperas, una vez que se pierde, se pierde, y eh, olvídense de que eso lo vamos a recuperar, por eso mi interés, de los tres bloques, vuelvo y lo repito, China, batalla cultural y tecnología son las tres grandes fuentes de mi blog y no quiero cubrir más nada porque en realidad bueno me, me volvería loco sinceramente <risa> bueno, pues lo dicho qué impresionado por todo el trabajo que, que llevas siempre es un placer eh, tenerte y la verdad que muy didáctico antes, antes de irme Luis sí, antes de irme, eh, ya que tú eres acabo de leer este libro Ajá. se lo recomiendo a la gente que sepa, ah bueno, usted está en español a, Búsquenlo en Amazon en español Miren la autora mi Mi Park. Se los recomiendo 100% es el relato en vida de cómo una norcoreana sale de Norcorea para que ustedes vean las atrocidades que existen en el mundo y nosotros no ni pendiente Lamentablemente no estamos Uf. pendientes y voy a tratar de, de ubicarla. A ver si. A ver si me quiere dar una entrevista. Si me quiere dar una entrevista, te la pasaremos por allí para que tú veas lo que es sufrir, de verdad. Bueno, es que las historias que, que nos llegan de, de Corea del Norte es que son eh, la gente no se lo puede imaginar. O sea, yo he estado yo he estado viendo realmente de, de fuentes fehacientes. Esto, esto a veces te dicen que son bulos, pero bueno, casos de canibalismo en las, en las cárceles. Eso o sea, mismo. Eso, es, eso lo cuenta ella, tal cual. Dice que ya la gente se, le, se deshumaniza y tú ves uh -huh. gente que canibaliza a la gente que cae muerta. Así es. Así es... es comunismo y, y, y no es nada nuevo bajo el sol eh, eh ahí nada tenemos nuevo, ahí holodomor sí. y tenemos en fin eh, <risa> la historia de China el cambio de Mao con en fin bueno eh, lo dicho Rafael que muchísimas gracias con recomendación literaria incluida <risa> un abrazo muy grande y a seguir trabajando que lo estás haciendo muy bien saludos Luis muchísimas gracias un abrazo un abrazo bueno, pues este es Esteban eh, Rafael. Ustedes tienen su blog en estebanrafaeljr.com, que la verdad es que es un es un blog que si nos vamos a hace 10 años y, y nos llegan a presentar las noticias que acabamos de comentar, diríamos, bueno, esto que es un, un blog de, de broma. O, ¿O qué? No, no, la verdad es que, y, es, y estábamos eh, excelentemente documentado y la verdad es que yo me quedo de piedra cada vez que, que entro hay que entrar, pues eso, sentado, porque si no, madre mía lo que te puedes llevar. Eh...